Bueno, me bueno coloquen en la imagen. Ustedes se acuerdan, hubieron peleas importantes, icónicas, esperadas. La primera pelea, Jack Veneno, Relámpano Hernández. Ay, ay, sí, ¿Eh? dura, dura. Eh, una mecedora la veía yo. ¿Eh? ¿Cómo fue esto? En una mecedora veía yo eso. La pelea de Jack Veneno y Relámpano Hernández, todo el mundo la esperó. República Dominicana. También la gente esperó, que estamos esperando la película, dicen que viene por ahí, la de Rick Flair y Jack Veneno. ¿eh? Estados Unidos o eso, República Dominicana. ¿eh? En la figura más central de Estados Unidos que es Rick Flair contra Jack Veneno. Me acuerdo yo que lo repetían tanto eso que yo me lo sabía completo. Y me acuerdo, ya no. Pero antes en el canal, en el canal 9 donde daban la lucha libre, ese pedacito de, de, de Rick Flair y Jack Veneno, mire, eso era a cada rato que lo repetían, repetían, repetían. Porque la popularidad de veneno era muy fuerte y sí. Rifle era el número uno de Estados Unidos y hicieron ese, ese negocio para que se diera eso. es una pelea esperada. recordar a las personas que en las peleas son todas arregladas. Eso es ficticio. Es ficticio. La otra pelea más esperada que yo he visto en la lucha libre, bueno, todo el mundo se acuerda de, Jack B eh, no, ya veneno, no. de Hollywood Hulk Hogan, Sí, Hogan, sí, ¿eh? sí, claro. Con Dennis Rodman contra el basquebolista contra, eh, contra Chris Jericho, creo que se llamaba el otro, que era parecido a Hogan, y pelearon contra el, el que, que tiene muchísimos puntos, este de jugador de la NBA, Carmelo eh, Carmelo una leyenda. Ey, dopa, oye, un tipo de, de, de basquetbol como Denis Roma y como Carl Malone. Y Dennis Roma entraba en todas. Exacto, en todas, en todas. Y, y iban para la pelea, esa fue una pelea muy esperada. ¿Otra pelea muy esperada? Cuando el on -day taker peleó contra Shawn Michael. ¿Quién se acuerda de esa pelea? Ey, ey, qué toque de queda, Neto. Duro. Toque de queda, mira, todo el mundo. Es, creo que esa vez lo pasó fue... No. Telemicro pasó... o okay, que la. Ajá. Esa vez la pasó Telemicro, creo yo. Y todo el mundo esperaba esa pelea de La Undertaker que peleara, pelea, contra Shawn Michael en una jaula, que me acuerdo cómo ahora se veía el sangrero de Shawn Michael, que, que ganó Shawn Michael porque China, una tipa que tenía unos mulleros, que decía, China guerrera. Sí, si, tiene cabello... Eh, tú ella? te sabes más eso porque tú tienes más edad. No, no, pero... No entiendo, tú entiendes todo eso. En claro, también. pero yo está chiquito, los nombres. Le dio un, un golpe a, descuidado al Undertaker y, pudo, y perdió de... De Shawn Michaels. Otra pelea que fue muy esperada también fue la de la roca contra la serpiente que acabé de ver. Stone Cold Steel. Ay, ay, ay, ay. Me pueden buscar ese, esa entrada de Stone Cold tío, Por favor, por favor. Yo quiero escuchar ese. tinin tinin. El mejor. La flecha, la flecha. A mí me gustaba mucho el Dante Pero después de que estaba Stone Cold y después Goldberg. Déjame quejarme eh, uh -huh. en algo a Antonia Elie. Que yo me habían comprado un Nintendo 64. Uh -huh. Y ellos, como tenían más experiencia, pues yo me la voy a cobrar ahora en 2020, eso, los dos, Anthony ellie me cambiaron. La mercy. trilogy por una. Una de. de, de sí. Y otra. Y, no y, y otra, no, no, Messi no era, porque de, de Stone Cold era una. Ah. Y otra es Socon, que era de guerra más mala que caen. Y ellos me la cambiaron por el más malo fue de que vivía al lado mío. Y no dijo nada, porque fue en cómplice. Y me dieron ahí, después que yo aprendí bien de los juegos, la Trilogy, que, que la cambiaba cualquiera pues seis cintas o siete. <risa> ¿Eh? Y esos tigerazos me cambiaban esas, porque yo era enfermo con la lucha, los juegos de lucha. Sí, sí, sí. De la trilogía es uno de los mejores juegos de la muerte comba. después de ahí se dañó. Sí. Sí, pero es. Sí. Fatality. Flower, flower victory. Entonces… Otra pelea <risa> era, así, era así, ¿cómo era que decía. No, más que uno lo inventaba. Entonces <risa> yo <risa> <risa> <¡Wah! ¡Wah! risa> <risa> <risa> A Duke. <risa> eso ya era en, en, en, en, en. ¿Cómo se llama? En Killerist. En, en Killerist no, también. ¿Cómo que es eso? Killerist. Otra pelea esperada. Pero no sé si se dio esa llegó a darse. Nunca se yo de darse. Que era la de Sting. Ah, el, el ah que, que se tenía pinta. la máscara blanca. No, no, que se pintaba la cara. Ajá. Y Pero tenía no. un bate. Y un bate. Y, y, llega, y, y llegaba. Y llegaba. Contra Golbe. Es como que le cogió miedo a Golbe. Porque Golbe era un amuazo. No. pero ponga una imagen una imagen una, de esa o sea que yo vi una entrevista de, de, de Stone Cold al a Undertaker y él dijo que quiso que quiso eh, hacer la pelea porque nunca se dio una pelea entre Stone Cold y el Undertaker nunca, nunca se dio y él dijo nunca se dio entonces él dijo que no ya don viejo entonces él dijo que qué mal que no pudieron negociar en ese momento y de esa porque eso había quedado históricamente porque todo el mundo se acuerda todo el mundo se acuerda de, de esa pelea icónica de la undertaker y, y show michael cuando andaba con triple h porque era un coro sí. triple sí. h china y y, y show michael el, el, el chico rompe corazones ya yo me tienen que buscarme de entrada de stone de, call de, de, de, de stone call la de undertaker es dura pero la de stone cold es, la es dura entonces ahora en esto sabes cuál es la pelea que estamos esperando ahora cuál Santiago Matías. No, no, no, no, no. Esto no, no. es lo último. Y Capricornio TV se van a enfrentar cuerpo a cuerpo en un boxeo. O sea, ellos lo van a hacer estilo sentirlo luchar libre porque es falso. ¿Qué que es? Experiencia. No, no, esos tigres están pasados. Experiencia contra la juventud que es el señor Capricornio. La nueva generación que representa a la nueva generación. Wow, el bajo mundo. El yo presidente de bajo San, mundo. A mi amigo Santiago que debió poner su suertecito. Y él fue <risa> sin suerte. Sí, él fue sin suerte. se pues fue, de que tú sabes. No, sin no. suerte. Santiago, tú y yo, míralo ahí. Tú y yo somos gente, somos medio amasaditos. Eh, eh, amasaditos. Amasadito. No tenemos la berrigota de Neto Flow, pero sí tenemos una masita. Una... Yo tengo que bailar en todo eh, lo tuyo. Eh, no, te pregunto. No, pues tú, tú tienes una barriga en esto que es adelante, que va, eh. Eso va a bajar. Por eso, por eso era que tú ayer te cansabas muy rápido en el video. Pero mira, mira Capricornio, un tipo que parece que ha cogido su lucha. Y Santiago, que ya está comiendo hamburguesas en su casa, tranquilo, normal. Se ve un poquito gordito, tú sabes, eh, amasadito y vaina. ¡Eh! Eh, eh, miren ahí la pelea, ven ahí. Eh, viene el lío entre Santiago Matías y nuestro amigo Cara Capricornio. Eh, vamos a ver quién va a ganar, quién. quién gana esta pelea que todos estamos esperando, que ni la de ya veneno. Eh, miren, auspicio, ven ahí. Bueno, acá qué te cerrao, pero ¿cuántos round van? Bueno, eh, eh, ah, o será de tres round, o sea uno, ah, dos y tres. De tres round. Tiene que ser eso. le doy. de ¿Entiende? Entonces la pelea es ciclope, Stanching eh, Han mi amigo Santiago Martínez está en chingada contra eh, Capricornio TV show que Capricornio está bien hey, neto sí está, está, está, está bien metido. está bien metido está bien metido son dos estilos diferentes yo sí o sea, sí Suez, se son, pueden buscar un... los dos no, yo no, se no pueden buscar que... los dos ahora yo lo que no sé ¿en qué canal va a estar Capricornio supongo yo tiene que hacerlo para mí tiene que hacerlo igual que Santiago así las sí, redes. sí, sí. Pero no lo, van a hacer para el... no, no, lo van a hacer para el canal de YouTube de, de, de Capricornio. Ahora, ¿a quién debería Capricornio poner? Porque ya voy, yo he visto el baile de la pelea. Vi la de Cherry contra contra O sea, eh, esa vuelta... Vi dos pájaros raros Espérame, eh, y ¿Esa vuelta es de Capricornio? De la pelea. Capricornio. De la pelea. Okay. Por favor Fue nomás, fue más. Pero en ese tiempo no estaba sonando. No estaba sonando. No pagaban nada. Porque ganaba uno de 600 500, ¿no, María? Ya Lo no más sabe. que uno le ganaba era eso. Pelea callejera. Entonces, Néstor, ¿sabes quién debería estar hacer un bolsadito ahí? ¿Quién? Ya. Por Tú favor. te imaginas ahí, Alfa y Crazy Design, que se tienen de ser. Ay, ay, ay. O el no, es el que el mayor Con esos tan flacos Contra el alfa El alfa le da un eh. trompón Nada con, más con, con, con, con el puño Cuando está la, la, la, la letra alfa Y se la deja pintar en la cara <risa> No se pare mayor Jamás Jamás y nunca Como dicen los, los, los, los, la los de viejos. campo Jamás y nunca ¿Sabes quién otra peleita? Ey Una peleita dura, dura, dura ¿Sabes quién quién? Guay, guay. Néstor Flow ¿Y quién? Contra DJ Bravo guay. No, hay bravo mío. ¿qué? <tom> todo, no voy no bravo. Era peor, me mato. Un saludo a Francis Abreu, nuestro amigo. hermano. ¿tito, tito, ¿Tito, no, ¿tito, ¿tito, tito, ¿tito? tito Power? No, mi hermano. Llegó Tito Pau a tiempo ayer. Dios mío, Tito. Un saludo a nuestro hermano Tito Power. Otro beso. Otro beso. No tiene que ponerle, pongo con un otra beso, gente. Un beso, un beso, un beso. Otra gente que yo y mujer, Hay que hay mujeres, ¿por qué no ponen Amelia contra Sandra? Ay, ay, ay. ay. Ey, Amelia y Sandra. O Amelia, o Amelia y Caroline Aquino. Aunque Carolina Aquino es muy flaquita, tú sabes, Amelia con ese cuerpo no, no, tiene, le da quién, un trompón y la tumbo ahí mismo. Cosa. Eh, ¿quién? Es otra cosa. Caroline Aquino no es como de esa red, de esa cosa. No, no, man. No, man. no. Sí, sí, sí, lo que se ve fuera adentro otra cosa entonces muy interesante la pelea ustedes saben que esto es entretenimiento y creo que lo que va a pasar es eso entretenimiento así que nos vemos